Hola, soy Sonia. Soy profesora de este curso. ¿Qué es este curso? Es un curso de español elemental. Hay otro curso más básico que se llama Puertas Abiertas 1. Si hablamos un poco de español, podemos hacer este curso, Puertas Abiertas 2, directamente. Este curso puede ser independiente o parte de un curso de español en el aula. soy Carlos y también soy profesor del curso de español. ¿Para qué es? Para ayudar con el español en situaciones comunes, una vez que llegáis a España, para ayudar con aspectos básicos de la vida y cultura españolas, para ayudar en el aprendizaje autónomo y la práctica colaborativa en línea del español oral y escrito. Hola, eh, soy Bader, también soy profesor de este curso. ¿Y para quién es este curso? Pues, eh, sinceramente, para todos. Eh, para todos, especialmente las personas eh, desplazadas, esto es, refugiados y inmigrantes. Hola, soy Mario, profesor de este curso. ¿Cómo se estudia este curso? Este curso se estudia desde un ordenador, una tableta o un móvil. No es un curso habitual en el que un profesor enseña a los estudiantes a una hora determinada. Después de inscribirnos aquí, tenemos todos los materiales necesarios para las actividades, los vídeos y los foros para hacer el curso. Soy Patricia, profesora del curso. Podemos conectarnos cuando queramos y hacer el curso a nuestro ritmo, hacer actividades, preguntas en el foro, Después los profesores responden a nuestras preguntas. Es muy bueno ver sus respuestas y también tener una conversación pequeña con ellos. También podemos leer los mensajes de nuestros compañeros y luego contestarles. Hola, yo soy Lola. El curso tiene una página de Facebook que puedes visitar cuando entras normalmente. Puedes leer mensajes, dar a me gusta o contestarlos, escribir mensajes o poner noticias interesantes o divertidas, como en cualquier página de Facebook. Si puedes, intenta usar el español. Y yo soy Silvia, profesora también. En este curso vamos a estudiar los siguientes módulos. Módulo 1, hacemos planes. Módulo 2, buscamos piso. Módulo 3, estudiamos y trabajamos. Y por último, en el módulo 4, defendemos nuestros derechos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana, también soy profesor de este curso. ¿Cuánto dura el curso? Pues solo en unas 25 horas, en 6 semanas. Podéis hacerlo cada cual a su ritmo. Y cada semana se os irá enviando un email como recordatorio. Hola. Yo soy Victoria y soy también profesora de este curso. ¿Hay un certificado cuando termine el curso? Sí. No hay exámenes, pero cuando termines el curso, esta universidad emitirá un certificado en el que van a aparecer las horas de dedicación, 25, y la equivalencia en un crédito STS. ¿Cuánto cuesta el curso? No cuesta nada. Tanto el curso como el certificado son gratis.